Despedimos el 2022. LinkedIn Pro Activo 1111. Hola, hola ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al último episodio de este podcast. Lunes 26 de diciembre del 2022. Bueno, les tengo grandes noticias. Noticias en realidad que eh, pues debemos tomar o son decisiones que debemos tomar cuando estamos en constante medición y aprendizaje. Y bueno, es, este es el último episodio del podcast del 2022. Eh, estoy segura que no va a ser el último, pero sí vamos a reinventarnos para el 2023. No tengo fecha exacta cuando vamos a arrancar el nuevo episodio en el año 2023 porque pues, hemos hecho bastantes experimentos hemos hecho bastantes cambios desde octubre mismo de este año hicimos un giro del nombre que de hecho a lo largo de más de tres años que se creó el podcast con una visión completamente diferente ha ido mutando ha ido cambiando y esto es normal no porque es parte del proceso de cambio de como seres humanos como como empresas Claro, empezó, eh, de hecho les invito a que escuchen parte de los eh, primeros episodios que son, wow, que los eh, cuando lo creé fue eh, con mucha energía, con mucha vibra, con mucha ilusión, ¿no? Pero de apoyar a un nicho muy diferente al que estamos apoyando el día de hoy, ¿no? Entonces, en el, en el, el último cambio que hubo dentro del podcast fue pues el, el enfocarse incluso el nombre al LinkedIn proactivo, es decir, aquí vas a encontrar todo lo que tenga que ver con marketing, con ventas, con negociación, ¿no es cierto? Para eh, profesionales y empresas que están en ambientes B2B. Entonces, y esto todo a través de potenciar y mejorar y visibilizarse a través del canal de LinkedIn, ¿no? Entonces, este eh, cambio, pues ha sido muy interesante, hemos tenido buen feedback, sí, el, a, la gente le gusta el contenido, pero yo les soy sincera y parte de la honestidad de estar aquí es que no he podido conseguir el aumento de escuchas que estamos buscando. Entonces es muy inestable. Hay días que se escucha muy bien, hay otros días que no. Entonces estamos haciendo una investigación de qué es lo que está pasando. Adicional que les he de comentar que estamos en este proceso de lanzamiento y la creación de la Academia eh, Desarrolla Pro, en la cual eh, pues estamos, eh, vamos a lanzar eh, a, a algunos cursos, y el año que se viene, en el 2023, va a ser de eso, no de ir eh, investigando, de ir creando nuevos eh, materiales eh, educativos para ayudar a todos los profesionales que hay mucha gente que esté interesada. Pero en todo caso, eh, los retos, los desafíos, el afrontarte a cosas diferentes ha hecho que eh, reestructuremos incluso nuestro Model Business Campa. Fue uno de los episodios que sacamos donde eh, tienes que reorientar las actividades prioritarias que tienes dentro de tu negocio, a cuáles son los recursos y todo. Y dentro de esto está volver a hacer una del podcast para poder llegar nuestro objetivo principal con el podcast es eh, llegar a más profesionales con contenido gratuito de alto valor para que la gente mientras escucha mientras está haciendo cualquier otra actividad pueda irse nutriendo de buenas prácticas, buenas metodologías, eh, buenas eh, novedades dentro de LinkedIn y más, ¿no? Entonces, estamos haciendo esta, de, vamos a hacer cambios, ¿no es cierto? Eh, vamos a validar qué está pasando y te pongo del otro lado. Si tú estás ahí, al otro lado has escuchado el podcast, eh, cuéntame, escríbeme, tienes cateman.com slash podcast. Tienes un formulario en el cual me puedes dejar más información sobre qué te gustaría eh, cambiar, qué no te gusta tanto, eh, qué otros temas quisieras que hagas, con qué frecuencia, ¿no es cierto? Eh, toda esta información es importante para nosotros para tomar decisiones, ¿no? Entonces, como te decía, este año 2022 ha sido un año súper retador, ha sido un año en, en el cual hemos ido eh, creciendo y me pareció muchísimo eh, propia esa palabra del progreso, ¿no? Hemos ido progresando, hemos hecho cosas muy importantes, hemos invertido bastante en nuestras eh, formaciones propias, en nuestro conocimiento, también en herramientas, en... E identificar nuevas formas ¿no es cierto? de llegar a más personas ha sido un reto increíble yo desde aquí le doy un eh, gran eh, gracias a todo mi equipo porque ha estado ahí para a, apoyarme en este proceso y el 2023 se viene con, con grandes vibras con grandes energías, con, con ganas de seguir en este proceso de aprendizaje de crecimiento y dentro de esto claro está seguir eh, consolidándonos como un referente para todos aquellos procesos eh, profesionales que ven en nosotros el potencial de poderles ayudar para pulir ese canal de comunicación que es LinkedIn que te permita hacer negocios. Así que con esto me despido deseándoles que tengan un excelente 2022, que puedan... Este, eh, concretar todos los, los sueños, los éxitos y que pues eh, veamos cuándo podemos arrancar el 2023. Así que desde ya les mando un fuerte abrazo, todas las bendiciones y que este 2023 que venga con toda la fuerza, con todas las ganas de seguir en constante crecimiento.